Os vamos a poner un ejemplo de cómo mejorar la accesibilidad cognitiva con la tecnología. Un ejemplo es la aplicación Me Facilita. Me Facilita es una aplicación para móvil. Es de Fundación Vodafone. Sirve para crear y compartir apoyos. La usamos cientos de organizaciones y miles de personas en varios países. Los apoyos de Me Facilita son contenidos que ayudan a las personas a realizar una actividad, por ejemplo, a usar, a usar un, por ejemplo, un apoyo de como ir a la, de la oficina de plena inclusión a la estación de Atocha, también a gestionar las emociones, también a, hacerte una, una, a ponerte una inyección, etcétera. Los apoyos con mefadítica reducen la dependencia de una persona de apoyo como profesionales o familiares. Y además que les reduce la ansiedad a las personas con discapacidad. Y además los apoyos están adaptados. Son contenidos secuenciales que van paso a paso. Por ejemplo, cómo hacer unos pimientos al horno. en El apoyo te explica desde primer los ingredientes que hay que tener en el plato hacia la preparación del plato. Por ejemplo, tienes que, tienes que freír, tienes que, meter los, tienes que cortar los pimientos Tienes que, tienes que proceder a rellenarlos con, con el tomate, con el, con el jamón, etc. Y además que podemos crear apoyos con texto, audio, vídeo o imágenes. Un ejemplo, podemos tener un apoyo para movernos de un sitio a otro cuando el entorno no está adaptado. Ve recto por el pasillo hasta unas escaleras. Camina recto por el paseo de palmeras, al fondo gira a la izquierda. Otro ejemplo, podemos hacer un apoyo sobre cómo usar la impresora, Para, por, por ejemplo, si hay personas nuevas que van a la oficina de plena inclusión y no saben comprender bien de cómo usar la, la impresora, nosotros les enseñamos paso a paso cómo usar la impresora.